El deporte infantil como tal tiene que ser tratado como deporte y como infantil. Tras los hechos ocurridos en Pioz en anteriores jornadas, las escuelas deportivas de Molina de Aragón se han manifestado con una pancarta antes del inicio de los partidos de este fin de semana. Como muy lamentables se pueden considerar los hechos ocurridos durante la segunda parte del partido que enfrentaba el CSK Pioz y las escuelas deportivas de Molina de Aragón en categoría levín donde una persona de la grada, delegado del equipo de Píoz, agredió de un cabezazo al padre de un jugador del Molina por el mero hecho de animar a sus jugadores. Y por ello, antes del inicio del partido del fin de semana entre el Molina de Aragón y el fútbol sala Alcarria, en el campo se manifestaron con una pancarta donde se podía leer la violencia no juega en esta